Hay descripciones de distintos tiempos, ¿no es cierto? Eh, el el de Paraná es un puerto casi, no digo natural, porque ha tenido su, su, su, sus este, intervenciones culturales, digamos. Pero sí, eh, al bajar por el río, es un lugar donde naturalmente se va a parar, ¿sí? si uno no, no desvía la navegación. Entonces, eso hizo que eh, gran parte de los barcos que iban a Buenos Aires pasaran por aquí, se detuvieran en Paraná, estamos hablando del siglo XVIII eh, ¿sí? eh, y encontraran aquí un espacio que ha sido descrito realmente de, eh, según el, el diafragma ¿no? del ojo de, de quien miraba y la formación. Están aquellos que pusieron el acento en las características de las, de las viviendas, de la población. Otros que describieron lo tortuoso de desembarcar, por ejemplo, al no haber un puerto, se, se desembarcaba con, con, este, eh, con carros ¿m? tirados por bueyes que, que llevaban desde el barco hasta la costa. Eh, lo tortuoso que era subir a la, a la villa entre entre comillas, subir a la parte poblada eh, en lo que hoy nosotros, a través de lo que hoy nosotros conocemos como la subida de los vascos que, que engancha con este, Rivadavia y, y hoy, como entonces, ¿m? desde el siglo fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII eh, ese era el trayecto que tenían que subir las, las carretas con las cargas y con los viajeros